Estamos en la mesa número 2 del foro Conflictos, Disputas por la Paz y Horizontes Alternativos en Nuestra América. Esta mesa se titula Conflictos Sociales, Dinámicas y Procesos Constituyentes en Nuestra América. Es una mesa que tiene como objetivo presentar algunas miradas sobre los conflictos y las movilizaciones sociales del último lustro y analizar las dinámicas constituyentes que estas eh, se desprenden, cierto, y que ha venido siendo un proceso eh, bien significativo en nuestra América. Para eso hemos eh, invitado al profesor Cristian Yamet del Núcleo de Estudio e Investigación Sociedad Estado y Región de la Universidad Arturo Prat de Chile, a la profesora Rebeca Peralta Mariñel Larena, del programa de posgrados de estudios latinoamericanos del área de coordinaciones de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, y al profesor Efraín León Hernández, eh, coordinador de los posgrados de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos excusar igualmente al profesor Camil Chalmers. Eh, del Centro de Investigación de Formación de Estudios del Desarrollo y Formación Económica eh, y Social de Haití, quien por una dificultad eh, familiar no nos puede acompañar en la mesa el día de hoy. Bueno, entonces, eh, bueno, les agradecemos el interés eh, de seguir eh, esta transmisión sobre este tema. Vamos a iniciar con el profesor Efraín eh, León, quien nos va a proponer un contexto general para poder situar este debate sobre lo constituyente, que tendremos bastantes elementos posteriormente para analizar desde el caso chileno y boliviano. Entonces, adelante, Praia. Muchas gracias, eh, Carolina. Eh, bienvenidos a todas a todos eh, quienes están en, aquí de manera presencial y por supuesto también a quienes nos acompañan en el streaming. Eh, pues, eh, en primer lugar, eh, plantear eh, que mi presentación eh, está en realidad pensada para la mesa 3. Tuvimos que hacer un cambio en la programación que conviene anunciar con, con, con claridad, eh, ya que el compañero Camil, como ya lo mencionó la moderadora de la mesa, no pudo asistir, entonces decidimos los coordinadores de este foro mover eh, particularmente mi presentación que estaba programada para la siguiente mesa. Esta información, digamos, no solamente anecdotaria, sino implica también de alguna manera eh, justificar y explicar el contenido de mi presentación eh, en, esta, en esta mesa de eh, que originalmente estaba pensado para la mesa siguiente, eh, que se titula eh, Correlaciones de fuerzas y formaciones estatales en nuestra América. Sin embargo, eh, creímos que era pertinente mi participación, eh, dada las circunstancias, y sobre todo que mi participación fuera la inicial, que abriera la discusión de esta mesa, dado que ofrece, como ya lo mencionó Carolina, una perspectiva general, de las correlaciones de fuerza de América Latina y que se convierten desde nuestra perspectiva, por supuesto, en el campo de fuerzas, en el escenario político en el cual se dirimen el conjunto de luchas políticas, de movimientos sociales, de la sociedad civil, por supuesto también los procesos constituyentes. Dicho lo cual, eh, comienzo eh, propiamente mi intervención, quisiera explicarles que se divide en dos momentos, el primer momento donde problematizo eh, digamos el periodo que estamos viviendo desde una perspectiva de mediana duración digamos tomando como referencia la inflexión del milenio, el inicio del, del siglo eh, en el cual ca intentaré caracterizar muy rápidamente tres grandes periodos que hemos estado aconteciendo el famoso periodo de los gobiernos progresistas de la primera década del siglo seguido de un pequeño periodo, afortunadamente pequeño, en el cual eh, parecía un escenario eh, sumamente oscuro, sumamente terrible para las fuerzas políticas de izquierda, para los movimientos sociales y en general para todos nuestros pueblos, eh, dominado sobre todo por los gobiernos de derecha, por gobiernos incluso ultraconservadores, y que rápidamente, insisto, y ahí está la buena noticia, eh, abre, eh, se agotan estos estos movimientos y abre un, un nuevo periodo, un periodo en el cual podemos hablar de un nuevo giro a la izquierda, de, una, de un nuevo auge de gobiernos progresistas en toda, en toda América Latina. E intentaré en esta primera parte de la reflexión eh, colocar algunos elementos que nos puedan servir para diferenciar estos, estos, eh, estos tres eh, periodos en los que, grosso modo, sabiendo que cualquier generalización eh, eh, puede obedecer a excesos y entonces ser injusto con procesos particulares, eh, intentaba a partir de ello construir un panorama general que nos sirva de soporte inicial para conocer nuestra nuestra región. En la segunda parte del, de, la, eh, de mi intervención, intentaré proponer lo que, lo que creo pueden ser siete tesis fundamentales que nos pueden ayudar a distinguir el periodo actual de gobiernos progresistas en relación al periodo anterior de, de la primera década del siglo del siglo del siglo 21 insisto una perspectiva que ahora no será de, de, de mediana duración sino que intentará caracterizar los rasgos comunes que tienen no solamente eh, los gobiernos y el conjunto, digamos, de disputas que se dan en los gobiernos de nuestra región sino sobre todo nuestros pueblos y las condiciones específicas que se abren para las luchas políticas y algo muy interesante que además conecta directamente con la, con la temática de la, de la primera mesa de este foro con las luchas propiamente democráticas y los horizontes que se abren en estas luchas también como procesos necesarios de reivindicación del conjunto de eh, malestares el conjunto de aspectos con los cuales eh, hemos convivido siempre en América Latina y a partir de los que se pueden entender por qué la indignación y por qué la necesidad de organización política de muchas fuerzas en nuestra, en nuestra región. Bien, pues en primer lugar, muy rápidamente, o sea, plantear la, eh, el escenario que ya les retraté, que todo el mundo conoce, solamente tenerlo como referencia, el momento de la crisis del 99, eh, que, que se abre, digamos, con la crisis económica del 99 y que cierra en el, en el 2008, un periodo en el que la disputa política se daba básicamente frente a un proyecto neoliberal galopante que disfrutaba de enorme consenso hegemónico dentro de las clases eh, hegemónicas, por supuesto, de las clases dominantes, quiero decir, pero también en, en muchas facciones de la propia sociedad, eh, con, con una gran legitimidad, incluso en términos electorales, en muchas, en muchas regiones, y que generaba, por supuesto, un escenario de clara división entre los proyectos neoliberales y los gobiernos que, lo, que así lo que así lo impulsaban, con una fuerte solidez dentro de las urnas y que tenía fundamentalmente en México, Colombia y Chile los tres grandes ejemplos donde se supone el neoliberalismo era altamente exitoso y entregaba no solamente bienestar social sino satisfacción y posibilidades de realización para la, para la sociedad, quiero insistir, supuestamente era parte del discurso, pero con ese mismo discurso se ganaban elecciones en muchos, en muchos casos, versus los proyectos, por supuesto, amplios, diversos, a veces contradictorios entre sí de los gobiernos progresistas, entre los que podemos identificar muy rápidamente a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, por supuesto, por supuesto Brasil. Pero esta ola terminaría, eh, mucha reflexión suscitó en su momento el llamado giro a la derecha o el fin de ciclo de la izquierda, eh, recuerdo incluso un evento organizado en la Universidad Nacional de Colombia que llevaba ese título hace ya algunos años, querida Carolina, discutiendo justamente este tema en el contexto justo del agotamiento de esta correlación de fuerzas, donde veíamos uno a uno de los gobiernos progresistas caer en algunas ocasiones eh, vía democrática, en algunas otras con golpes de Estado, en, un, en algunos casos golpes de Estado suaves o blandos, golpes de Estado, eh, eh, digamos, eh, orquestados dentro de las propias asambleas legislativas, y algunos otros, como el caso específico de Bolivia, un golpe de Estado que no nada más fue constitucional, sino que claramente tuvo presencia presencia militar. Vimos cayendo uno a uno prácticamente eh, todos estos esfuerzos que se vivieron en la primera década, dejando una ecuación sumamente eh, cargada, por supuesto, a los, a los gobiernos de derecha, conservadores, ya no necesariamente neoliberales en un sentido amplio, y entonces sumándose a México y a Colombia y Chile, por supuesto, Paraguay, Brasil, Bolivia, eh, Argentina, Honduras, y dejando prácticamente en un momento breve de la ecuación política en América Latina, eh, solos a Venezuela y Cuba. Eh, fue, fue un momento realmente en el que se vislumbraba un escenario sumamente oscuro, sumamente eh, difícil, digamos, de, de enfrentar. Comenzaban procesos eh, donde, a, a tomar arraigo procesos donde la afirmación de los gobiernos neoliberales no era solamente a partir del de discurso de la democracia liberal. Comenzaban a fortalecerse, por supuesto, y no en pocos lugares, eh, discursos de intolerancia social, discursos, eh, digamos, que recordaban a estos procesos que se vivieron en Europa en la mitad del siglo pasado, que hoy conocemos como fascismos, pero que habría que discutir también la necesidad o la posibilidad de la caracterización en ello, fascismos en Italia, nazismos en, en, en Alemania, incluso podemos ir un poco más atrás, el franquismo también que se vivía en España, que recordaban ese tipo de discursos de, de que, que fomentaban la intolerancia social, que fomentaban un discurso de supuesta limpieza social del enemigo interno, pero el enemigo interno el migrante, el enemigo interno el, el, el afrodescendiente, el enemigo interno el homosexual. Entonces, eh, recordando todos estos procesos que parecían superados en la historia, y entonces, eh, modificando realmente ya, o comenzando a modificar la manera en la que estos gobiernos se posicionaban, por supuesto, y se fueron posicionando, no solamente dentro del discurso de la democracia liberal, a partir del impulso también económico del proyecto neoliberal, sino sobre todo comenzando a tener una presencia cada vez más fuerte. Afortunadamente, en el 2018, eh, solamente estoy haciendo una, una narración muy rápida, eh, inicia en México, un, un, un cambio nuevamente en la ecuación de América Latina y el Caribe en nuestra región, donde comienzan a resurgir nuevamente los gobiernos progresistas. Eh, Lleva México, eh, Panamá, eh, Argentina, eh, un año después Bolivia, eh, Chile en el 2022 junto con, con Honduras. Ahora estamos en un escenario en el que pareciera muy probable eh, la vuelta también de gobiernos progresistas a Brasil y aunque algunos queridos colegas colombianos no son tan entusiastas también está abierta todavía la posibilidad política eh, que, que llegue también un, por primera vez en la historia como sucedió en México un gobierno progresista en, en Colombia y disminuyendo obviamente en términos de, de correlación de fuerzas eh, el, el número digamos de, de, de gobiernos explícitamente de derecha explícitamente conservadores, ultraconservadores en esta ecuación, dejando por supuesto, habíamos dicho ya Brasil y Colombia que están justamente en este proceso, pero eh, países como El Salvador, Uruguay o incluso Ecuador, con esta traición que se hizo en el último, en el último gobierno, que claramente, en la última elección, que claramente fue un, un fraude electoral demostrado en muchos, en muchos sentidos. Frente a ese escenario, la pregunta es si lo que está sucediendo hoy en América Latina La pregunta que quiero compartir con todos ustedes también para poderlo, para poderlo debatir Es una mera vuelta al pasado Es una repetición de lo que ya sucedió en la primera década de este siglo Como también en su momento se discutió y mucho Si lo que sucedía en, el, en la primera década del siglo Con la primera ola de los gobiernos progresistas Era una vuelta al pasado de, la os, de los gobiernos eh, que en América Latina embanderaron los famosos milagros latinoamericanos en México, en Argentina, en, en, en, en Brasil con mucho más fuerza, pero que también tuvieron un parangón, no con mucha fortaleza, pero países como Colombia o incluso como, como Chile, aunque yo sé que habría un gran debate si efectivamente se puede caracterizar de esta manera. La pregunta es entonces, si no es una vuelta al pasado, ¿qué es lo que se está abriendo en la historia?, qué es lo que se está abriendo en este momento para América Latina, cuáles son efectivamente las líneas de continuidad que podemos identificar eh, en relación a las experiencias de los gobiernos progresistas de la primera década de este siglo, pero cuáles serían los elementos que no necesariamente estaban jugando en ese momento, y entonces que se convierten en elementos indispensables a tomar en cuenta en, la correlaciones, en las correlaciones de fuerzas actuales y entonces en las posibilidades efectivas de las luchas sociales, y no solamente en términos de la reivindicación de sus derechos particulares, sino fundamentalmente en sus posibilidades de poder intervenir, como también se discutió ya en la mesa pasada, en la definición del sentido y del, del proyecto que embanderan cada uno de los gobiernos nosotros estamos interesados sobre todo en reflexionar en la, en la posibilidad de intervenir y de marca, y, y de contribuir con marcar sentido en los gobiernos en los gobiernos progresistas entonces frente a ello eh, yo quisiera proponer las siete tesis paso entonces a la segunda parte de mi exposición eh, y cada una de ellas, digamos, eh, en, en realidad será solamente un proceso que estará, eh, eh, digamos, un elemento que estaré presentando, que no podré desarrollar a profundidad, pero que, de acuerdo, digamos, al interés que hay en la mesa, eh, podemos eh, profundizar, si les parece pertinente. En primer lugar, quizá lo más evidente, la primera ola de los gobiernos progresistas eh, vivió surgió, se legitimó y construyó una alianza entre clases sociales que permitió su gobernabilidad en un momento de auge económico. El actual eh, eh, proceso de resurgimiento de los procesos de los gobiernos progresistas se da en un claro contexto de crisis, en un claro contexto en el cual la vieja estrategia de la mera alianza entre clases sociales para garantizar una redistribución de riqueza, para garantizar también a las clases dominantes locales ciertos procesos de acumulación de capital parece no tener fundamento material hoy día. Pareciera entonces que a partir de ello el reto que se abre es cómo estos gobiernos, sin tener una posibilidad efectiva de una redistribución de riqueza amplia como se dio en el primer ciclo, pueden entonces legitimarse y entonces pueden a partir de las condiciones actuales de crisis construir un proceso político que efectivamente lo enfrente en un sentido en un sentido amplio segunda tesis a diferencia de, de, de la primera década del siglo de, de, de este siglo Iba a decir del siglo pasado, perdón, me iba a ir a un periodo histórico bastante lejano en la historia. A diferencia de, de, la, de lo que sucedió en la primera década de este siglo con el primer ciclo progresista, donde el neoliberalismo eh, y su hegemonía era incuestionable, las clases dominantes eh, estaban absolutamente convencidas que era el camino y quizá las, los métodos o las estrategias para poderlo implementar y profundizar en cada uno de los países era lo que estaba en cuestión. Hoy día el neoliberalismo está en crisis y no está en crisis solo de legitimidad de las grandes masas populares porque cada vez han perdido más, eh, digamos, credibilidad de que efectivamente pueda cumplir su promesa de la entrega del bienestar social, sino está en crisis la de hegemonía dentro de las propias clases dominantes y no solo en América Latina sino en el mundo. Esto abre, entonces, eh, digamos, un, un, un, un aspecto eh, eh, no solamente mundial, sino al interior de cada uno de los, de los países, de una fractura de lo que, o, o de un resquebrajamiento potencial de lo que Gramsci denominaba los bloques de poder en cada uno de nuestros, de nuestros países, en cada uno de nuestros, de nuestros estados. Condiciones, entonces, frente a las que no es posible, entonces, simple y sencillamente reproducir una, una receta económica, de implementación económica, como se hizo hace hace un par de décadas, porque incluso dentro del propio de los propios eh, eh, eh, centros mundiales, eh, el neoliberalismo está siendo cuestionado de una manera profunda. Recordemos simplemente la, la, la anterior elección de Estados Unidos que puso a Trump en el poder con políticas claramente keynesianas combinadas con algunas otras políticas neoliberales pero que no obedecía directamente a la a la receta de neoliberal en su momento y recordemos también lo que está sucediendo, por ejemplo, lo que sucedió ya en la Unión Europea con la salida de, de, de, de, de Gran Bretaña, por, por supuesto, de este bloque, exactamente con los mismos argumentos y no dejemos de mencionar además que la principal potencia económica en ascenso por supuesto que sigue siendo es que sigue siendo China y que esta potencia económica eh, en ascenso siempre ha tenido una política altamente eh, digamos eh, keynesiana al interior de su de su propia hegemonía aunque de su propio país aunque hacia afuera sigue irradiando eh, eh, eh, estrategias propiamente neoliberales tercera tesis eh, la emergencia o la crisis actual de imposibilidad mundial de generar eh, eh, acuerdos entre clases A partir de la, de la redistribución de la riqueza Ha generado un ambiente también mundial de resurgimiento de fuerzas ultraconservadoras Lo que decíamos hace un momento, estas, estos fascismos, nazismos europeos que en el siglo pasado tuvieron su parangón en América Latina con los gobiernos militares contrarrevolucionarios, que también estuvimos tocando en la primera, en la primera mesa, parece, eh, digamos, que viene a romper entonces la vieja ecuación de neoliberalismo, conservadores, eh, gobiernos eh, eh, eh, eh, de izquierda nacionalistas, y parece que se inaugura también como, como un germen potencial una disputa entre los nacionalismos de izquierda y los nacionalismos ultra ultraconservadores. No necesariamente es algo que caracterice lo que está sucediendo en América en América Latina en términos generales, pero es un ambiente mundial que a mí me parece puede, eh, está, está, están intentando eh, generar en las eh, digamos en, en, la, en las conciencias generalizadas de la sociedad civil que puede muy bien llevar a este a este escenario. Punto número cuatro, eh, los movimientos sociales eh, que podríamos sintetizar, por ejemplo, en el 2019 en el 2020 que se dieron en Chile con el movimiento de los que inició con el movimiento de los pingüinos o en Colombia también con los grandes movimientos sociales que, que, que comenzó digamos eh, eh, a acopar las calles en un contexto que además sorprendió al mundo cuando eran dos países donde esto no acontecía, pero que tiene además un parangón también en la movilización y las movilizaciones de distintas fuerzas eh, políticas en muchos países de nuestra América de nuestra América Latina, eh, que fueron además de alguna forma eh, eh, digamos eh, eh, suspendidos por la por la pandemia y no necesariamente resueltas sus condiciones o vencidos en términos, en términos políticos, abrieron un nuevo escenario a la disputa democrática que ha generado una, un nuevo convencimiento, no solamente en las luchas en las luchas políticas, sino en el resto de la sociedad, en tanto que sociedad civil, a dirigirse y a tener también en, la, en, en las urnas como una disputa democrática sumamente limitada en términos de la posibilidad de elección, pero con posibilidades también importantes de poderla radicalizar, Qué es lo que a mí me parece ha permitido también en muchos, en muchos sentidos, la vuelta de los gobiernos, de los gobiernos eh, eh, progresistas en América Latina o esta nueva ola en América, en América Latina. Por supuesto, no solamente el COVID aunque así es como la literatura normalmente lo explica, sino fu fundamentalmente las luchas que se vienen dando eh, desde, desde esta época de una manera masiva y sobre todo la discusión en torno a la, a la disputa que se da también entre los nacionalismos, desde mi perspectiva ha abierto un nuevo escenario de convencimiento para las varias luchas políticas de la necesidad de la disputa del Estado. No, en, en México, por ejemplo, el grueso de la discusión política que se venía dando hasta antes de estas fechas normalmente era en oposición al Estado, incluso la reivindicación de la autonomía de muchas propuestas particulares, como se discutió en la mesa en la mesa pasada, comienza a ser no una autonomía necesariamente en oposición, sino un convencimiento necesario de que al menos es vía electoral la posibilidad de, de, de construir y de mantener condiciones donde todavía existe disputa. Y luchas políticas para que se puedan seguir para que se puedan seguir desarrollando siguiente punto esta disputa entonces no solamente por las instituciones estatales sino se convierte entonces y si es que la tesis anterior no está equivocada en una disputa también por el propio sentido de la voluntad colectiva y una disputa entre izquierdas y derechas por el sentido que va a marcar la sociedad civil. Un nuevo escenario entonces que a mí me parece es muy claro, en el que la sociedad civil más que en la en la primera década del siglo de este de este siglo se convierte entonces en un en, en un centro político fundamental en el cual tenemos que poner atención de cómo se está constituyendo no solo como, como lugar donde se sintetizan todas las luchas, sino como su expresión común en términos de posibilidad de construcción de, de sentido, de elección de de gobiernos de, y entonces de elección de propuestas particulares que se pueden dar, insisto, en un escenario donde existe un, una fractura en la hegemonía del neoliberalismo. Y el último punto, un punto eh, digamos que no puedo dejar de mencionar con, con, con esta claridad, el punto que me que a mí me parece es el más importante, el escenario que se abre entonces para los movimientos, para los movimientos sociales y la posibilidad que estos movimientos sociales tienen entonces de poder identificar la, los nuevos escenarios que se abren eh, eh, digamos, en la posibilidad de, de, de, de disputar la construcción de sentido en los, gobiernos, en los gobiernos progresistas y que se abre entonces en la necesidad de construir sentidos comunes también como luchas políticas. Esto más que ser algo que caracterice el momento presente, me parece que es una condición que el tiempo presente abre como posibilidad efectiva de, de, de impulso a, los pro, a las propias fuerzas políticas y de impulso entonces también para, para eh, digamos, eh, eh, eh, avanzar en una, en una toma, digamos, de, de, de sentido de la lucha comunitaria y de sentido de lo de lo común, de sentido incluso de disputa también por lo por lo popular, que permita cada vez más el fortalecimiento de las demandas que vienen desde nuestros pueblos en América Latina. Bien, pues esos eran los puntos que quería comentarles y termine. Gracias. Bueno. Muchas gracias, eh, Efraín, por la intervención. Entonces ahora le vamos a, a, a abrir el espacio a Cristian Yamet, que como les decía es profesor de la Universidad Arturo Prat de Chile. Adelante. Cristian. Muchas gracias. ¿Se escucha? Ahí. Muchas gracias, Carolina, Efraín, por la, por la invitación. Eh, para hablar de un proceso constituyente que en el caso chileno todavía está en desarrollo, Así que entenderán que eh, recién el próximo 4 de julio se presenta el, el texto, y hoy día solamente estamos trabajando con un borrador que se adelantó de 499 artículos, que hay que armonizarlo, etc. Entonces no es la información definitiva la que tenemos, pero es interesante justamente para, para problematizarlo con, con, el, con lo que se solicitó, ¿no? Un análisis del proceso constituyente marcado las correlaciones de fuerza que define, la ecuación actual, ecuación actual que no garantiza que se apruebe en el próximo plebiscito, el 4 de septiembre, la nueva propuesta constitucional. O sea, eh, así de complejo es el escenario en cómo se han rearticulado las fuerzas conservadoras, etcétera. Para desarrollar esto, eh, solamente quisiera dar cuenta un poco de qué es lo que hizo Crisis, entendiendo que, bueno, a las crisis, como dice Saboleta, es el momento en que los distintos sectores van con lo que fueron capaces de acumular. En términos teóricos, te, eh, organizativos, políticos, etcétera, Y así también devela eh, la, la, la posibilidad de su resolución. Eh, durante la década de los 90, efectivamente, tuvimos una herencia un proyecto estatal eh, neoliberal con una capacidad, aunque este reconocerlo, de mucha popularidad a nivel de las distintas clases. El neoliberalismo fue muy seductor. Una década en que en Chile crecía el 7% de acceso al consumo. Eh, una constitución que de alguna manera da una estabilidad eh, con un, lo que Garretón llamaba una, con una serie de enclaves autoritario en términos eh, eh, políticos, militares, etcétera. Entonces era una década relativamente eh, eh, de, de estabilidad. Pero sin embargo y esto es interesante porque va generando también ciertas contradicciones eh, con los sectores que le dan sustento a este modelo eh, producto de que fue muy exitoso en términos de generar una integración vía el consumo eh, de, y generando, por ejemplo, que las clases populares pudieran ascender y sentirse integradas de una vida colectiva que tal vez ya no lo hacía la política, no lo hacían los sindicatos y sí lo hacían los malls. Eh, el hecho de, de, de, de tener una vestimenta parecida ya no era una distinción burdiana de, de cómo se vestía uno y cómo se vestía otro. Eh, los lugares de, de, de, de recreación ya parecían ser de alguna manera similar entre las distintas clases. Sin embargo, y esto es interesante, eh, a propósito incluso de la categoría que vimos de sobreexplotación en, en el taller, eh, si bien se genera esa integración eh, social mediante el consumo, no se hace mediante el incremento salarial, sino básicamente mediante los créditos, mediante el endeudamiento, que en un momento produce una, una resaca, a una serie de autores como Tomás Mulián, con su texto... El consumo de consume, Daniel Martuchelli, etcétera, y ahí comienza a producirse una suerte de desafección del modelo, o sea, eh, porque bueno, lo, los salarios no se incrementan, el endeudamiento final no se puede, no se puede pagar, eh, y se constituye algo interesante: las clases medias empiezan a empobrecerse en Chile, eh, y las clases populares tradicionales adquieren esta, esta idea de un imaginario clase mediero de que mediante el trabajo mediante el consumo, eh, mediante el esfuerzo propio, podían ascender socialmente. Y todo eso termina siendo una mesa de modernización no cumplida y genera un contexto, un contexto estructural muy favorable para que una serie de movilizaciones empiece a interpretar este malestar. A, a, a nivel de hipótesis resulta interesante, por ejemplo, eh, que propone danilo amigo eh, no solo para Chile, sino para América Latina, es la conformación de lo que él llama las clases populares intermediarias. ¿Qué quiere decir este, este concepto? Que ya no son las clases populares tradicionales eh, y tampoco eh, lograron consolidarse mediante la movilidad social en una clase media tradicional, eh, de estatus, de, de decencia, sino que quedan a medio camino. Mientras las clases medias se desfondan, eh, no logran sostenerse eh, dependiendo de... Eh, elementos de su trabajo que eran propios de las clases populares para poder sostenerse y que se genera este gran este gran espacio híbrido de las clases populares y eh, Para señalarlo bien, es una amalgama híbrida de crecientes en de experiencia en los sectores populares y el desdibujamiento de la frontera entre las clases tradicionales y estos viejos sectores. Y en contradicción con lo que está sucediendo, un distanciamiento cada vez más creciente de las clases altas, que cada vez se van separando más, cada vez se van eh, eh, generando un enriquecimiento que lo hace ya un punto aparte. Este grupo de social heterogéneo híbrido se constituye trabajadores formales, independientes o informales, técnicos, empleados, obreros, con un fuerte privaje etario, es decir, jóvenes con más años de estudio, y una significativa y plural feminización. Nivel de valores, participación en empleo, y las demandas. Y esto es interesante porque eh, me puedo saltar bastante, pero quiero remarcar un punto. El estallido social en Chile, hay como dos momentos, el momento de la misma noche del 19 de octubre, donde se incendia todo, etc. Pero ocho días después bueno, está la gran concentración del 25 de octubre, que es como lo que marca el hito, donde eh, cerca de, en Santiago, se habrá concentrado cerca de un millón y medio de personas en todo Chile, en las distintas capitales habrán sido otro millón más. Y lo particular de, ese, de esa imagen de, de, de Tata Martuchelli es que no son necesariamente la suma de una serie de movimientos sociales que se han ven, se ido se articulando durante eh, la época del 2000, al haber de movimiento primitivos, de movimientos feministas, eh, de movimiento universitario donde emerge una serie de actores como el actual presidente, sino que había algo más. Y ese es algo más, él identifica en toda esta clase popular intermediaria eh, con una serie de demandas de malestar contra las clases altas eh, que vienen de una experiencia de vida cotidiana y de vida dura, eh, de proletarización de las clases medias, de sobreexplotación. Entonces, esa imagen es muy interesante porque de alguna manera es lo que está detrás eh, con una serie de demandas, con una hibridez en su composición, pero es lo que está detrás tal vez de este, tal vez, inicio de un nuevo momento constitutivo en la historia política reciente. Eh, voy a ser un poco más concreto, y eso de alguna manera, eh, lo dicen algunos sociólogos, como eh, Manuel Canales, no se ve reflejado en los resultados de la Convención. Eh, si bien hay una serie de elementos en este borrador que tuvimos la oportunidad de leer, que, tienen, que consagran el Estado social de derecho, consolida el proceso de descentralización, elimina el Senado, que era una, una cámara oligárquica, los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, etcétera, Consolida la paridad entre la administración del Estado, el reconocimiento de la diversidad sexual, el derecho al trabajo decente. Pero de alguna manera algo pasa, porque el 4 de septiembre yo dudo que todos los que vayan a votar eh, se vayan a leer el, el, el proyecto constitucional. Muchos se están dejando influenciar por lo que transmiten los fake news, por toda la campaña reaccionaria, etc. Y, y que a veces lo, lo ha logrado con éxito. Eh, no es menos cierto que eh, en las últimas elecciones presidenciales del 2000, 2021, si bien gana un proyecto progresista, el proyecto ultraconservador de José Antonio Caso saca un 45%, replica la votación con el que Estuvo Pinochet el 88 para continuar en el, en, el, en el gobierno. Entonces, de alguna manera, tienen esa capacidad los sectores reaccionados a nivel de la sociedad civil, sociedad política, eh, y que si no ven no se ven interpretados en este en este, en este, en este, en este proyecto constitucional, posiblemente voten rechazo. Hoy día hay una incertidumbre, eh, así pasó con el plebiscito de paz en Colombia, pasó con el Brexit, eh, etc. Entonces, y eso tiene que ver también en cómo este proyecto constitucional, de alguna manera, si bien se hace cargo de una serie de contradicciones en términos de pueblo originario, temas de, de, de igualdad de género, en tema de descentralización, no logra, eh, aun cuando está en el texto, después de uno leerlo, está al final de todo el texto, los derechos sociales y económicos, pero no logra transmitir eh, como una continuidad del malestar del estallido eh, respecto a la desigualdad, respecto al malestar, a la vida viadura, al, al, al, al, al sobreprivilegio de las clases altas, sino que más bien eso, frente a eso, como que recula y toca otros temas, manteniendo algunos otros elementos del Estado liberal tradicional. Eh, para, para que no son palabras mías, en concreto, Manuel, Manuel Canales, señalar que los avances constituyentes son extraordinarios, pero no son las prioridades de octubre del 2019. Eh, no logran entender por qué los derechos económicos y sociales se dejan para el final de la discusión del proceso constituyente eh, y no se han logrado comunicar como un eje, como un eje interesante. Eh, hay elementos, por ejemplo, que si bien se propone un Estado social eh, que garantice y supere el Estado subsidiario del proyecto de Pinochet, la pregunta es cómo se va a financiar porque no consagra, por ejemplo, la nacionalización de la gran minería, y eso ha sido eh, ha sido reconocido por el Consejo Minero como una constitución que no viene a cambiar tanto la regla del juego para la inversión internacional. Eh, no se reforma, por ejemplo, pues se mantiene la autonomía del Banco Central sin ninguna limitación en términos de control de la política monetaria, etcétera. Y bueno, elementos no menores como que se mantiene... Prácticamente intacto el servicio el electoral, que es un servicio que se limita a garantizar un proceso eleccionario dentro de lo que es la democracia representativa, pero nada más allá de eso. Además, hay otro elemento, eh, sin desconocer todos los avances eh, en términos de, de, de, de, de la serie de contradicciones que tiene el respecto a, al Estado neoliberal, neoconservador, que que se heredó del proyecto pinochetista, eh, el dejar fuera o no lograr interpretar bien a estas clases populares intermediarias, que son esta clase media desfondada y esta clase popular que quedó a medio camino, eh, es que además en términos identitario, esta, eh, y puede ser muy fuerte lo que diga, Chile no es Bolivia, eh, Chile es básicamente un 80% mestizo y un 20% pueblo originario. Y eso significa que de alguna manera, eh, como decirlo, el excesivo protagonismo con justo derecho, sin duda, de que se transmite como que una constitución donde refuerza la plurinacionalidad, etcétera, eh, y que la población mestiza, donde mayoritariamente la componen las clases medias intermediarias, no se sienten representadas por, por, por este por esta identidad, ni tampoco los pueblos originarios en el, en el proyecto constitucional, han aspirado a constituirse en una suerte de clase nacional, que, sino que justamente a reivindicar su, su, su territorio, sus, sus tradiciones, eh, su patrimonio, etc. Y eso también deja eh, una discusión abierta, porque este pueblo mestizo, vinculado y que de alguna manera a, a estas clases medias, de estas clases populares intermediarias, eh, han ido encontrando eh, un, nivel, un nivel de interpretación en los sectores reaccionarios nacionalistas, que dicen nosotros sí vamos a proteger la nacionalidad chilena, eh, etcétera, lo cual es una trampa porque eh, también en Chile existe esta estamentación étnica, en que este pueblo mestizo también ha sido un pueblo oprimido frente a las élites europizadas o o de herencia europea. Entonces, ese es un, un elemento no menor a considerar eh, de que estuvo presente en el 25 de octubre del 2019 y que al, muchos de ellos tal vez votaron por Boric en el 2000, 2020, el eh, 2021, perdón, eh, votaron plebiscito a favor del plebiscito, a favor de la, de la convención, perdón, eh, y que tal vez puedan no sentirse representados en este proyecto, en este proyecto eh, constitucional. Sin duda, con, para ir terminando, tiene una serie de oportunidades este proyecto constitucional, producto de que efectivamente es la transición efectiva del proyecto estatal de Pinochet. Lo que sucede en los 90 es una civilización del proyecto de Pinochet, producto que ahora lo administran civiles, eh, en cambio, ahora sí hay una transición una superación del Estado subsidiario. Eh, hay también una disponibilidad a las masas para no esquemas interpretativos a partir del, de los momentos de crisis, a partir del aprendizaje de luchas populares durante la década del 2010 al 2020. Eh, y también, y esto interesante, es que este nuevo proyecto constitucional, si bien no viene a, a enfatizar directamente y con fortaleza y con todo el énfasis necesario, será, tal vez ahora, el momento de comunicarlo mejor ahora con vista al plebiscito del 4 de septiembre. Eh, elemento que permite una mayor autodeterminación de los territorios, de las masas, producto de que desconcentra el poder que tradicionalmente ha sido de carácter eh, centralista en Chile. Eh, 200 años donde Santiago había controlado el poder económico, político y cultural. En cambio, ahora con el, la consolidación de una serie de autonomías regionales, de poder originario, pueda desde ahí de alguna manera eh, re reconstituirse un proyecto popular eh, además también eh, se amplía el, ta el tablero político que se había heredado la dictadura No nosotros, nosotros teníamos un sistema binominal eh, donde se elegía la, la primera mayoría y la primera mayoría de la minoría cosa que los sectores de derecha siempre tuvieran una representación y una posibilidad de veto hoy día se consolida un sistema mucho más proporcional pero bueno, esto tiene una serie de desafíos, cómo disputar este sentido común de las clases populares intermediarias, que tiene una tradición eh, también, y que no es solamente producto del neoliberalismo, sino ya venía eh, previo de la meritocracia, eh, también de, de, de, del acceso mediante el consumo, eh, etc. Eh, ¿Cómo se suman a, este, a estas clases populares intermediarias que constituyen tal vez la mayoría hoy día, en nuestro país, a este proyecto, a un nuevo proyecto estatal que no sea la suma de demanda y reivindicaciones de los distintos grupos que eh, compusieron la convención, sino un proyecto estatal coherente. Esto también es eh, un desafío para las ciencias sociales de cómo pasar de estas categorías que se trabajaron para entender todas estas crisis de categoría general, categoría pueblo, categoría de movimientos sociales en general, y no tratar de indagar un poquito más allá de que también eh, están todas estas experiencias cotidianas eh, que a lo mejor no encuentran expresión en los movimientos sociales eh, y pueden encontrar expresión en otro tipo de, de, de, de instituciones, liderazgo, etcétera Y bueno, ¿cuál es la, una de las oportunidades que efectivamente, eh, en, en este contexto de la amplitud de lo que significaría la aprobación de la nueva constitución, es que muchas de las leyes, tal vez, eh, o mucho de la normativa que ahora tal vez por correlaciones de fuerza eh, no logran plasmarse en este proyecto puedan ser disputadas lo que van a ser la elaboración de las leyes eh, hay un margen ahí eh, de poder cons consagrar algunos elementos que no estaban presentes como por ejemplo la nacionalización de, lo, de la gran minería el tema de la propiedad privada cosas que en este momento no por capacidad eh, por acumulación por, por reconstitución de, de los sectores más reaccionarios que hoy día controlan también el Parlamento con una importante votación eh, puedan ser en un futuro próximo de alguna manera redefinida en función de un proyecto popular y que interprete a estas clases in, populares intermediarias que eh, están a disposición también de, de cualquier proyecto con esto termino no es menor que después de una de las movilizaciones más intensas en nuestro país, después de la que eh, destacaba Efraín, en el 2011, donde sale el actual presidente Gabriel Boric como dirigente estudiantil, después líder político, se consagra después en un gobierno de Michelle Bachelet la gratuidad universitaria, inmediatamente después gana Piñera, y gana con una votación un empresario, su segundo gobierno, y gana con una votación abrumadora. Y claro, Hubo una disponibilidad también de los sectores para votar, no necesariamente por una sociedad de derechos, después de haber conquistado, verdad una gran lucha, y hoy está por una sociedad de consumo. Entonces, esa masa o ese, ese sector híbrido heterogéneo todavía está en disputa en términos de hegemonía, en términos de conducción y de liderazgo. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, está Rebeca y Laura. Camila. Y Camila nos acompaña en la mesa. Nos da alegría tener a Camila aquí eh, con nosotros. ¿Cómo te sientas más cómoda, Rebeca? Gracias. Voy a intentar. Ella tiene muchas cosas. Que... ¿Cómo solo, te sientes? Sí, sí, yo intento ya si Camila no quiere. Eh, solo les pediría que si me ayudara. ¿Aquí? Sí, está ahí ya. Gracias. En realidad, eh, bueno, buenos días a todos, todas. Gracias por la invitación. Eh, bueno, yo voy a exponer un poco, um, pues más un... Tra traté de retomar algunas de las que pudieran ser ¿tú? bueno eso se llama de lecciones pero sí que son experiencias valiosas de lo que fue el proceso constituyente boliviano eh, que creo que ahora nos puede servir justo para este otro ciclo de que estaba extraín y que además está muy eh, pues, vinculado con todo lo que de chile aunque efectivamente eh, indígena la fuerza indígena es básicamente quien logró todas las, las conquistas eh, que de hecho, fueron las que redujeron el golpe de Estado. ¿no? Que el, el proceso constituyente eh, marcó la transformación del Estado, de la sociedad, que hizo que, que incluso con un golpe de Estado militar, como ya lo mencionaba Efraín, que parecían ya los golpes blandos, pero que con Bolivia regresan a los golpes fuertes, duros, con los militares en la calle, eh, y aún así no puede consolidarse el golpe y se cae. Pero creo yo y es una de las hipótesis que trabajo, que es por esa hegemonía que habían logrado los movimientos sociales en, en Bolivia y que se consolida en la Asamblea Constituyente, pero que viene de mucho más atrás, y es lo que voy a tratar de exponer. Hice este esquema así muy rápido, eh, sobre todo para yo no salirme tanto del tema, porque cuando empiezo a hablar de Bolivia <ríe> me puedo quedar ahí varias horas. Entonces, bueno, primero como plantear que justo la Asamblea Constituyente eh, boliviana se da en un contexto histórico muy particular, es un contexto histórico eh, en donde retoma la fuerza del, del momento anterior, de ese ciclo de luchas que, que venía eh, muy fuerte con la experiencia de la guerra del agua en Cochabamba y la guerra del gas en el 2003 en el Alto. Es un proceso eh, de lucha contra el neoliberalismo. Eh, recordemos que en Bolivia se trata de privatizar hasta el agua de lluvia. ¿no? Hay un decreto en donde se dice que está prohibido capturar el agua de la lluvia, y de ahí es que se da la guerra del, del agua, ¿no? Y la, la guerra del gas es básicamente porque se trata de, de quitarles el gas a los bolivianos, pasarlo por Chile y exportarlo a México, me parece que era uno de los destinos, a Chile también y a propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, son dos luchas muy importantes eh, que tuvieron una movilización eh, de un arraigo indígena popular, sindical, campesino, eh, muy, muy, muy fuerte, incluso luchas que, que tuvieron eh, enfrentamientos, que, que derivaron en muertos. Y ese es el ciclo rebelde que termina o que también cristaliza antes de la Asamblea Constituyente con el triunfo de Evo Morales. O sea, leer el triunfo de Evo Morales como un momento de este ciclo rebelde, no no como solamente una lucha electoral aparte del movimiento social, sino ver la articulación que hay entre la lucha social y cómo esto llega después, se desborda en las urnas, al momento electoral y cristaliza en el triunfo de Evo Morales. Y después, ver la Asamblea Constituyente justamente no como una, y ahorita pasamos a, ahí quise poner solamente unas imágenes de las principales eh, guerras, la guerra del agua en la ciudad de Cochabamba y la, la del gas, en donde la consigna era no a la venta del gas, industrializar los recursos naturales para el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, ¿qué fue la Asamblea Constituyente? Primero me gustaría empezar por lo que no fue, ¿no? Entonces, no fue una concesión del gobierno, no fue una concesión de Evo Morales que dijo, bueno, ahí está, sino que fue una conquista popular, fue arrebatada por los movimientos sociales eh, que, que venían luchando, no solo desde el neoliberalismo, eso puede ser como la historia más corta, pero sí desde más atrás y, y, y las... las luchas que hay en los pueblos de tierras altas y bajas desde la, el 92 con, con los 500 años, que también fue una movilización muy importante que, que se hizo en Bolivia, pero también eh, que, que viene en luchas pues históricas y de largo tiempo ¿no? y, y, y de, la, de la larga duración. Entonces, van bueno, a entender la Asamblea Constituyente como un espacio de lucha política en la que todas las fuerzas del país buscaron plasmar su proyecto. Eh, fue un choque de, de visión, de, de paradigmas, eh, en donde se plantearon, se, se replanteó todo lo que era el Estado y todo lo que era la sociedad boliviana. ¿no? O sea, fue un momento también de de develación de, de, esta, de esta crisis también en el sentido zabaletiano en donde cada uno se mostró como era, eh, fue eso, fue mostrar los dos proyectos de país. Los principales actores eh, fueron el Pacto de Unidad, que este fue un bloque de fuerzas de izquierda, contra eh, una articulación política que se llamó Podemos, que es el polo que agrupó a la derecha nacional con aspiraciones separatistas. ¿no? La Asamblea Constituyente entonces condensó la correlación de fuerzas existente en Bolivia a inicios del siglo XXI. El MAS tenía mayoría simple pero no calificada y por lo tanto tuvo que hacer alianzas dentro de la propia Asamblea Constituyente. De ahí me interesa como rescatar esta idea de el MAS, si bien tenía la mayoría simple, tuvo que articular con otras fuerzas más y a veces no siempre de la mejor manera, a veces haciendo varias concesiones. ¿no? Esto porque hay quienes han reclamado al más que la Asamblea Constituyente no fuera más radical todavía, pero creo que es importante entender que lo que salió de ahí, o sea, la nueva Constitución, es producto de esta correlación de fuerzas ¿no? y que también la derecha tenía una fuerza importante todavía agrupada en Podemos. Bueno, el Pacto de Unidad entonces fue el sujeto principal de este proceso, un bloque de movimientos sociales de tipo indígena, pero también afroboliviano, campesino, comunitario, sindical y popular. Y su rol fue no solamente en la movilización y la articulación, sino también en la propuesta. A mí me gusta mucho algo que dice un compañero boliviano, que es los movimientos sociales no solamente como actores intelectuales de la nueva constitución, sino también como articuladores y que lograron en las calles que fuera aprobada esta, esta constitución, ¿no? Porque a veces se piensa solo en los movimientos sociales como los que desde afuera logran que se den las cosas, pero no como autores intelectuales de, de lo que va a ser el nuevo país, ¿no? Y eso es como muy importante en el caso eh, boliviano. Bueno, también la aprobación eh, de la Asamblea Constituyente, tener claro que estuvo bloqueada cerca de dos años, ¿no? Esto también un poco por lo que comentaba Cristian, de que bueno, ya se redactaron 400 artículos, no sé qué, pero de ahí a que se ha aprobado, ¿quién sabe cómo va a ser eso? Y también va a ser fruto de la, la fuerza social, sobre todo también en las calles, ¿no? En Bolivia, la Asamblea Constituyente estuvo bloqueada por dos años, ya con el texto redactado. Y se tuvo que destrabar en las calles y en las urnas, no no solamente dentro del recinto donde se llevaba a cabo la Asamblea Constituyente, sino sobre todo por fuera también de, de estos espacios. Y, por lo tanto, hay ahí una conjugación de democracia representativa, de re democracia comunitaria y democracia participativa. O sea, no alcanzaban los límites de la democracia representativa para que adentro eh, los constituyentes votaran y se aprobara. Fue necesario articularlo con la democracia de la calle, con la democracia participativa y la democracia comunitaria. Bueno, en ese proceso, los movimientos sociales populares ampliaron su hegemonía porque condensaron el sentido común de la época. Es decir, al final de cuentas, la constitución que sale es mucho más cercana a la visión de país que tiene el bloque popular que el bloque de la derecha, ¿no? aunque nunca fue del todo así de manera inmediata como lo querían los movimientos sociales. Tuvo que haber estas concesiones, tuvo que haber estas negociaciones, pérdidas de algunos artículos, pero al final de cuentas, lo que queda en su mayoría es más cercano a la visión de los movimientos sociales. Y bueno, desde ahí la nueva Constitución Política del Estado significó todo un programa de desmantelamiento profundo del modelo neoliberal. ¿no? O sea, a partir de ahí es como hay una hoja de ruta, es decir, no se agota solamente la Constitución en aprobarla y que queden los artículos ahí plasmados, se imprima y se difunda, sino que la Constitución fue todo o es, todavía es, un programa para seguir avanzando en la construcción del Estado plurinacional en ese sentido, eh, se empiezan a llevar a cabo cambios muy profundos, no lo puse aquí en esta constitución, ahí solo les compartí dos fotos de la Asamblea Constituyente. Eh, ahí me gustaría solamente eh, decir que la importancia que tuvieron los pueblos indígenas originarios y también la participación de las mujeres, ¿no? esto era algo muy, muy fuerte en términos de imagen. Eh, en términos simbólicos, porque generalmente quienes decidían todo y votaban todo este eran hombres blancos de la vieja República de Bolivia, y aquí lo que vemos es la interculturalidad también y, y la los pueblos indígenas. ¿no? Pero lo que comentaba es que es un programa muy amplio de desmantelamiento del neoliberalismo, pero no solo del neoliberalismo, sino también de todo el andamiaje colonial que se tenía en Bolivia. Hubo una transformación del Estado, hubo una, este, sí, como ampliación de lo popular, ¿no? Ahorita regreso a eso. Bueno, ¿qué transformó la Asamblea Constituyente? Pues transformó al Estado y a la sociedad. El paradigma intercultural del Estado plurinacional se impuso al colonial unitario de la República de Bolivia. Lo que quería Podemos, el grupo de la derecha, era que se mantuviera como República de Bolivia, una república este, unitaria, colonial y lo que plantea el Estado plurinacional es el reconocimiento de todas sus naciones y pueblos indígenas en equidad. ¿no? Este, entonces, bueno, eso es lo que gana finalmente cuando se le cambia el nombre uh, de República de Bolivia a Estado plurinacional. Hay una ampliación de la democracia con el reconocimiento de los derechos colectivos y fundamentales. ahí con colectivos, son aquellos derechos que tienen que ser forzosamente ejercidos desde una comunidad o un colectivo, no desde el individuo, como por ejemplo el derecho a la autonomía indígena, al autogobierno. También se reconoce en la Constitución el derecho al agua y a la alimentación como derechos fundamentales ¿no? y a la soberanía alimentaria. Bueno, también dentro de la nueva Constitución se habla de la naturaleza como sujeto de derechos, pero también se conceptualiza como madre tierra o pachamama, como tal en la Constitución, y el Estado asume y promueve el vivir bien, ¿no? este nuevo paradigma civilizatorio del, del suma camaña, suma causai, vivir bien. Y también se establece la obliga obligatoriedad de la consulta previa en los territorios indígenas para la explotación de los recursos naturales. ¿no? Cualquier eh, proyecto que se quiera eh, llevar a cabo en territorios indígenas tiene que pasar por, por la consulta previa. Eh, ahí hay algo más que no puse yo, pero que me parece importante también ahí para los debates, que es la, también que es obligatorio el pago de regalías eh, para la explotación de estos recursos naturales y esas regalías tienen que regresar al municipio. O sea, no se quedan en el, en el gobierno nacional, una parte mínima, pero básicamente toda regresa al municipio de los territorios en donde están eh, los recursos naturales. no, Es como una compensación que se paga por la explotación de recursos no renovables. Bueno, eh, después de eso, que los recursos naturales, bienes comunes, se establecen en la Constitución como propiedad del pueblo boliviano, tanto el gas, el litio, la energía, y se prohíbe claramente la instalación de bases militares extranjeras. También se reconoce la economía plural, que está orientada al vivir bien, a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza. Eh, se reconoce la democracia comunitaria, la justicia, salud, Educación intercultural, la medicina tradicional, la descolonización, es como el trípode que, que articula toda la, la nueva constitución, es la descolonización, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Y claramente se dice que el Estado promoverá la integración latinoamericana. Como podemos ver, es un programa de lucha eh, contra no solamente el neoliberalismo, sino también por los derechos de los pueblos y naciones indígenas y por lo tanto tiene una connotación anticolonial en ese sentido. ¿no? Bueno, después tiene todo un programa económico que, que es muy interesante y que además da después para debatir sobre estas tesis que nos planteaba Efraín ¿no? y los retos que, que ahora tienen estos nuevos gobiernos este, pero que me parece muy importante recordar la importancia que tuvo en Bolivia la nacionalización, ¿no? porque fue gracias a la nacionalización de todos sus recursos naturales que lograron tener un, un superávit y tener los recursos necesarios para poder redistribuir posteriormente a través de bonos y de ayudas eh, sociales, un amplio programa de redistribución de la riqueza. Aquí, eh, bueno, yo básicamente busqué algunas de las principales fotos, la nacionalización de una minera, que es Inchiguaira, que después se convirtió en la empresa nacional Vinto; también la, la nacionalización de ENDE, que es la de empresa de energía, y sobre todo la que es la de hasta abajo, que es la de los tubos de acá blancos, que es la nacionalización del gas de los yacimientos este, petrolíferos. Eh, bolivianos. Entonces, bueno, se da todo este, este proceso desde el 2005, pero continúa y tiene más empuje y se constitucionaliza ya entre el 2006 y el 2009. Y a partir de la nacionalización hay una recuperación importante entonces, ahora sí, de recursos naturales. ¿no? Tenemos la siguiente. Bueno, y aquí quiero cerrar esta, esta parte con el tema del programa económico y social. El proceso constituyente desmanteló también parte de los cimientos de la forma estatal republicana que había sido instalada desde inicios del siglo XIX, pero inauguró una etapa de construcción de una nueva estatalidad de tipo plurinacional que contiene un programa económico y social propio. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo lograron ellos eh, hacer es, esta transformación del Estado? Y ahí, bueno, yo sostengo que esto es posible gracias a que hubo un desplazamiento de las élites tradicionales del Estado. O sea, tuvo que haber, este no solamente la Asamblea Constituyente que aprobó un texto, sino que el Estado mismo tuvo que verse transformado. Y la primera forma de, de hacerlo eh, fue sacando a toda la casta anterior que había estado eh, durante años en la Vieja República y fue llenado el Estado por movimientos sociales, movimientos indígenas, por dirigentes de las organizaciones. Esto después tuvo sus contradicciones, como todo, ¿no? pero eh, fue la forma que se tuvo en ese momento de poder eh, transformar esa estructura estatal. Después se vino con eh, ya propiamente el cambio de eh, la estructura institucional en el sentido de crear otros ministerios. Se creó, por ejemplo, el Ministerio de eh, Culturas con ese, ¿no? No, no culturas, sino culturas. Se creó el Viceministerio de Movimientos Sociales, el Viceministerio de la Hoja de Coca, del Viceministerio de Descolonización, el Viceministerio de Despatriarcalización, eh, es decir, el de Autonomías. Se fue creando ya la estructura necesaria para que la, la nueva constitución pudiera propiamente ya... Este, Sí, como instalarse, ¿no? ¿no? No bastaba quedar en el papel, tenía que bajar a tierra, tenía que cristalizarse de otra forma. Y lo primero que se hizo fue desplazar a esta casta y después hacer esta transformación del Estado. Eh, después, esta cuestión también de las rupturas políticas, ¿no? Eh, hubo un proceso importante eh, de ruptura política en, en todo ese momento constituyente, en donde se amplió la democracia, se, se reconoció la democracia comunitaria y participativa, esto ya lo, lo comenté antes, pero fue fundamental para poder eh, continuar con este proceso, no solamente en términos de democracia comunitaria, sino también eh, de ampliación de mecanismos de la democracia representativa y participativa, consultas, referéndums, eh, bueno, el referéndum revocatorio tan solo al que fue sometido Evo Morales el año eh, 2007, 2000, 2008. Eh, bueno, entonces eso, eso es como sumamente importante el tema de la democratización y de que hay una nueva relación Estado-movimientos sociales. ¿no? A partir de, de entonces eh, se empiezan a llevar a cabo una serie de encuentros del de, eh, gobierno con los movimientos sociales, se hacen las cumbres sociales y de hecho a tal grado es la relación, la vinculación que se llega a hablar del de gobierno de los movimientos sociales. ¿no? Se hablaba de que el gobierno de Evo era el de los movimientos sociales. Bueno, en la cuestión de la economía, a, a partir de la nacionalización también, hay una reactivación de las empresas públicas recuperadas, y estas empresas lo que buscan no es competir con los privados, lo que buscan es llegar a los lugares donde no llegaron los privados y dar el servicio a toda la población. ¿no? Entonces, en ese sentido se puede hablar incluso hasta de una cierta desmercantilización, porque la energía, el gas, el agua son sacados del mercado se ven como servicios, se ven como derechos humanos también que, que, es, que el Estado debe proveer y se llevan a partir de las empresas estatales. ¿no? Entonces las empresas estatales en ese momento cobran muchísima fuerza y eh, dotan de servicios a la mayor parte de la población. Esto es importante porque no es solo una política pública aislada, sino que era la demanda de las guerras que vimos en el ciclo rebelde. ¿no? O sea El acceso al gas, el acceso al agua, el acceso a los servicios básicos, son lo que generó las luchas que después lograron imponer a Evo Morales y que después lograron que se, que se realizara la Constitución. Y entonces el que se den estos servicios no es solamente una cuestión así de una dádiva o de una política pública de alguien en su escritorio que dijo vamos a ponerles agua, sino que es resultado de estas luchas, ¿no? están articuladas estas luchas con la transformación estatal. Y bueno, finalmente, eh, comentar esto, que las trayectorias del sujeto de la emancipación en Bolivia recorrieron un camino que atravesó por la conquista de lo común frente a lo privado e instaló un nuevo umbral democrático en la sociedad boliviana de mayor participación y de la deliberación popular. Y aquí es solamente como eh, una de las, de las tesis también ahí, es que solamente fue gracias a ese sujeto político, a ese sujeto eh, popular, indígena, diverso, pluri, ¿no? Este, que fue posible la transformación estatal y que fue posible también después revertir el golpe de Estado sin ese sujeto político que... ...se viene constituyendo desde las luchas de... ...bueno, anticoloniales, pero para verlo en la historia más corta... Eh, de, ...de resistencia contra el modelo neoliberal... Eh, ...sin ese sujeto que en Bolivia se ha hecho eh, hegemónico... ...que ha conquistado también el sentido común de la época... ...si no hubiera sido ese sujeto... ...no hubiera habido un proceso constituyente tan profundo... ...tan transformador eh, y posteriormente no hubiera podido revertir el golpe. Con el golpe de Estado... Todo esto se trató de desmantelar. Se cerraron las empresas públicas, se reprivatizaron, se cortaron los bonos sociales, que ahora no hablé de eso, eh, pero bueno, la importancia que tuvo la, la repartición de, de la riqueza. Eh, fue necesario un sujeto con una clara visión política de transformación social, entonces creo que eso es lo fundamental del caso boliviano y que sin ese sujeto ninguna de las transformaciones hubiera sido posible. Eh, y bueno, creo que en su momento Evo Morales fue eh, quien representó o quien cristalizó eh, todo eso toda esa lucha y toda esa fuerza popular. Y que lo importante es, yo recuerdo en foros anteriores cuando Evo Morales todavía estaba en el poder antes del golpe que una de las críticas que se hacía al proceso era que no se estaban generando nuevos liderazgos y que el proceso podía depender de que si se caía ese liderazgo o no. Fue el miedo que tuvimos todos y con el golpe de Estado creo que, este sí, y ahí se rompe eso, porque... El proceso boliviano continúa, lograron derrocar al golpismo, lograron volver a instalar a un presidente democrático y ahora siguen llevando a cabo las transformaciones y ya no está Evo en el poder. Entonces el proceso es mucho más profundo que solamente su líder ¿no? y creo que ahí quedó claramente demostrado eh, en las peores condiciones y en unas condiciones que nadie deseaba pero que nos muestran que la lucha de los pueblos eh, está más allá a veces de lo que percibimos eh, afuera, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y después me quedé con ganas ahí de seguir discutiendo eh, algunas de las tesis, pero lo dejo para la siguiente ronda. Gracias. Bueno, muchas gracias a Rebeca y a Camila. Gracias. Eh, fue muy paciente y nos permitió escuchar la magistral. Eh, presentación de, de su mamá entonces bueno si les parece vamos a abrir un espacecito para si los colegas que están aquí quieren plantear algunos elementos yo creo que se han puesto eh, bueno ideas fundamentales creo que hay bastantes coincidencias entre nuestros panelistas en términos de cómo se construye esa disputa hegemónica cómo se elabora un nuevo sentido común y qué tanto esa capacidad de elaborar eh, un sentido común que tanto la disponibilidad social para caminar en esa dirección posibilita darle más fuerza o, o quizá repliegues a los procesos de las rebeliones eh, en curso. Yo tengo algunas preguntas que quisiera plantearles, pero primero quisiera saber si los colegas quieren plantear algo eh, también para que lo puedan aquí recuperar. ¿Sabes qué? Porfa, te puedes para el stream acercar aquí al... Micrófono, gracias. Eh, pues muchas gracias por las intervenciones, Rebeca, Efraín, con gusto, eh, Carolina, eh, Cristian. Eh, sí, hay, que me, bueno, hay varios elementos que me parecen muy interesantes de abordar y creo que quizás estas intervenciones dan en el eje de, de muchas de las eh, reflexiones y análisis que tenemos que plantearnos en relación a, a la manera como se han venido desarrollando los procesos sociopolíticos en América Latina. Yo tengo dos elementos, eh, uno de ellos es que ah, generalmente cuando se plantea la disputa eh, genérica por la transformación de los estados, voy a colocar un terreno del estado, una variable que queda por fuera de, de esa exploración es las Fuerzas Armadas. Y esto me parece muy importante, porque desde distintos marcos teóricos, pero también desde lo fáctico, uno podría señalar que si hay un poder que mmm, cristaliza, que vertebra, antes que cristaliza, que vertebra, eh, el ejercicio del poder coactivo de los Estados son las Fuerzas Armadas. Luego, una pregunta casi obligatoria es ¿qué sucedió en materia de doctrina? Eh, militar que sucedió en materia de la reorganización de las fuerzas armadas en estos procesos eh, y también me podría ir a otros ejes que son sustantivos desde el punto de vista de la estructuración de los estados desde la perspectiva más clásica, por ejemplo el asunto de la tributación cosa que entre otras cosas también hace algunos años el profesor Jairo Estrada colocaba presente y es analizar también qué sucedió con la capacidad de modificación, bueno en este caso cómo se ha venido planteando también la estructura trinitaria en, en este nuevo ejercicio constituyente o asambleario en, en Chile, qué sucedió en, en Bolivia en ese sentido, pero bueno, son dos elementos que atraviesan finalmente la espina dorsal de los estados. Primero, cómo se constituye ese eh, eh, poder coercitivo, que en muchos casos termina siendo, insisto, un poder fáctico, no develado, lado, no mencionado más bien saluda a otras estructuras institucionales de los estados, las más perceptibles, y este otro elemento la capacidad también de generar una, una política tributaria que permita justamente apalancar una redistribución creo que esos son dos aspectos por último ¿qué Lo no, no, no, por, favor. Eh, eh, por último, para, para cerrar hay un elemento también que me parece muy interesante de la discusión, digamos de, desde la perspectiva de la disputa genérica y es entender por qué no se ha logrado, porque claro, Rebeca nos señala, y si te acuerdo con ello, es decir, el, el hecho de que se haya logrado también deshacerse de ese momento, ese interregno de dictatorial, digamos casi, pues muestra la solidez de un actor político, pero también habría que preguntarse por qué sucedió, es decir, no habría que dejar pasar... De, de largo el hecho de que hubo actores que finalmente lo respaldaron y que no creo que, de hecho, hayan modificado sustancialmente sus, sus percepciones. Entonces, yendo justamente a esto que tú denominas estos sectores por, por populares intermediarios, sí. Cristian, eh, bueno, yo, yo pensaba yo más bien como clases populares con capacidad de consumo, de, de lo he representado así. ¿Por qué a la izquierda o a proyectos de transformación es tan difícil lograr modificarles el núcleo duro de lo que tienen estas, estas distintos sectores sociales ¿qué es lo que hace que no, no haya la capacidad de, de, de lograr, sucede en Colombia también, de lograr de alguna manera eh, oradar ese núcleo fuerte me parece que, que allí también se juega de hecho, la posibilidad de consolidar a largo plazo procesos de transformación social entonces sería interesante explorar la pregunta siempre queda en el aire es, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no? No se logra llegar irradiar hasta allí. Gracias. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más quiera plantear alguna inquietud. Gracias. Primero agradecer las exposiciones, las tres enriquecen mucho. El caso boliviano mm -hmm. crea optimismo, un proceso que que a pesar de la gran adversidad de un golpe de Estado, logra sacar adelante, es fascinante, la el, el, el incertidumbre que tenemos en Chile de qué va a suceder a fin de cuentas, el tipo de sociedad tan diferente, y me hizo pensar en el proceso mexicano, nuestra constitución es de 1917, y ha habido una continua reforma, pasan gobiernos de derecha o de centro, porque izquierda en México, así que digamos izquierda, no. Y se reforman y meten parches y todos se echan para atrás. Y en algunas cosas son excepcionales los contenidos de la Constitución. Pero había una resistencia a los planteamientos de una nueva constituyente. Tuvimos aquí una movilización hacia una nueva constituyente liderada por el obispo Raúl Vera. Y, y bueno, quedó en buenas ideas, pero el sujeto social es tan complejo para lograr eso y la resistencia de los intereses que están protegidos por la constitución actual, a pesar de ser una constitución, con una perspectiva social muy amplia desde el siglo XX, principios, pero que se ha ido moldeando y suavizando y debilitando eh, la expresión que quería hacer es qué bueno que están sucediendo sus procesos en sus países y qué bueno que lográramos por acá algo semejante Muchas gracias Bueno entonces eh, yo también quería formular eh, dos preguntas bueno, entre dos y tres preguntas muy generales la primera eh, vinculada con las tesis que nos proponía Efraín eh, porque resulta paradójico eh, que ese primer momento o ciclo de impugnación al neoliberalismo, como se le ha llamado, creo que arroja unos aprendizajes importantes sobre, eh, cuando no se avanza en unas condiciones más estructurales de disputa por el Estado, eh, las posibilidades efectivas de sostener eh, ciertos cambios eh, pues son muy difíciles. Y pese a sus aprendizajes, este segundo momento que se abre, en efecto es muy variopinto, pero cuando uno ve las experiencias un poco de Argentina, incluso lo mismo que lo que está proponiendo ahorita Lula en Brasil, e incluso el mismo Boix, pareciera que están, como decimos en Colombia, descafeinadas eh, frente a ese primer ciclo de impugnación, pese a que a los aprendizajes les dice que si se descafeinan la cosa no se va a a sostener, entonces termina siendo un poco paradójico. Entonces, bueno, ¿ustedes cómo hacen esa valoración de ese proceso de adelgazamiento del horizonte, digamos, transformador en este segundo momento de impugnación? Y en relación con esa, eh, en efecto, eh, tanto Cristian como Rebeca nos ponen en dos escenarios eh, bien distintos. Rebeca dice, bueno, al final eh, esa constituyente sí le da respuesta al ciclo de rebelión eh, que la emerge, que conquista, y por el contrario, Cristian nos dice, aquí parece que no hay una continuidad y casi que hay una contención, podría uno decir, un poco de ese estallido eh, o de esa revuelta que se dio de manera muy importante en Chile. Entonces, un poco cómo explicar si es el horizonte de, de transformación que acompaña, si es también por las coincidencias abalitianas aquí en la interpretación, ese nivel de abigarramiento de la sociedad es el que podría ayudar a explicar cómo esas configuraciones bien diversas del sujeto político que, que, que mueve estos procesos eh, en estos dos países. Bueno, por ahora y porque creo que han salido varias preguntas, les propongo que tengan cada uno cinco minutos eh, para responder. Sé que es difícil, es un desafío, pero vamos a intentar para cumplir con los tiempos programados para el panel. Cristian, por favor. Sí, las preguntas que hizo Robert son muy interesantes respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Eh, durante el, el estallido de rebelión popular que comienza en, eh, en octubre del 2019 en Chile, una de las primeras señales del presidente en ese momento, Sebastián Piñera, dice desde el Ejecutivo que estamos en una guerra contra un enemigo invisible poderoso o sea que declara la guerra a, a la población eh, no pasa ni un minuto después y el general de la fuerza más dice yo no estoy en guerra con nadie eso es desacato eh, eso es una fuerza más que están deliberando y que no eh, después de las posteriores tanto a exteriores como a la de alguna manera no se puso la fuerza más para una posibilidad de este golpe era el camino y abre la posibilidad del camino de acuerdo político. No se sabía en ese momento cuál iba a ser, pero, pero no iba a tener una resolución militar. Y eso es interesante, uno empieza a indagar eh, más profundamente, más allá de toda la represión que hubo en el estado es de, de Sitio, etc. Eh, las fuerzas no abrían sus su, cuadros su superiores ya no son el tradicional eh, militar que hace su carrera al interior de la propia academia militar, sino que se va a hacer, trabajos, se va a perfeccionar a Europa, etcétera, generando otro tipo de eh, matrices intelectuales. Y también tiene encima la experiencia de que les pasó a, a, a, a, a sus compañeros de armas que violaron derechos humanos y que muchos de ellos están todos bueno, presos en cárceles, cárceles especiales, etcétera pero saben cuáles son las consecuencias eh, más tempranas de tarde. Entonces, ese fue un papel muy destacar Yo no diría que a tener una fuerza más democrática, etcétera. Pero sí, eh, en un momento crítico, eh, no respaldaron un golpe y permitieron que fuera un, una, una salida política. Eh, lo que establece la, el nuevo proyecto constitucional respecto, muy general, respecto a las Fuerzas Armadas, eh, que lo que dice cualquier estado liberal, que no son deliberantes, etcétera, etcétera, será motivo de otra discusión. Respecto a, al otro punto eh, de la dureza del, de, de, de cómo ser capaces de eh, generar ese, ese buen sentido común de estas clases populares de consumo, aun cuando Mantengo un poco la, la idea de clases populares intermediarias porque no son solamente clases populares que accedan al consumo, sino también clases medias que se proletarizaron, que, que, que no pudieron mantenerse en ese en, ese, en, en esa situación eh, intermedia. Eh, y efectivamente ahí hay, hay un problema a la izquierda eh, en términos de trabajar con estas grandes categorías. no es cierto eh, Todo sujeto en realidad lo que está buscando es una sociedad de derechos, entonces esa es la respuesta y no ve que también hay contradicciones al interior de los propios sujetos o hay más de una visión al interior hay tradiciones de pensamiento al interior de los propios sujetos eh, que a lo mejor desde su perspectiva equilibran o articulan estas dos dimensiones de otra forma y no somos capaces desde de, de las categorías política académica ideológica etcétera de poder interpretarla y darle una resolución y a veces lo hace muy bien la derecha o, o sectores más conservadores. El tema tributario, claro, sin duda, la gran pelea por el excedente, eh, no es menor porque un proyecto de reforma estatal no financiado, yo miraba con gran admiración lo que compartía acá eh, Rebeca, eh, hoy día no sabemos cómo se va a financiar este nuevo estado social de derechos. Eh, se apuesta con una reforma tributaria con, en el marco del de gobierno de Boric, en el marco del actual Congreso, bajo la vieja Constitución, lograr una reforma tributaria que permita captar recursos. Pero va a ser una reforma tributaria pactada, consensuada, insuficiente para eh, resolver todo lo que se necesita con este nuevo proyecto estatal, lo que termine, de alguna manera, y eso es muy peligroso, haciendo un proyecto que declare mucho, pero que ejecute poco, que no tendría un, un, una sostenibilidad atrás. Eh, sobre los no progresismos, no, no sé cuánto me queda. Eh, ya, me quedo hasta Bueno, muy rápidamente, solo un par de opiniones que puedo vertir sobre lo que, sobre lo que se preguntó, eh, ya que el, el caso que mejor conozco, que es el mexicano, no fue aludido. Ni, ni presentado, digamos, en esta, en esta mesa. Eh, A mí me parece, sobre la, el primer grupo de preguntas eh, que, se, que se plantearon, eh, quiero profundizar en, en la segunda, el papel del Estado como recaudador. ¿no? Yo creo que es eh, muy importante recordar que el Estado también es generador de riqueza, o sea, todos en tanto que estado somos generadores. Y quizás sea parte de la disputa y de lo que tenemos que dar. O sea, el neoliberalismo nos pone frente al escenario en el que el único, la única fuente de, de hacerse de riqueza del Estado es cobrar impuestos, para decirlo de una manera rápida, aranceles, etc. Pero el Estado también produce y produce riqueza. Y el tema es que ese tipo de producción en el neoliberalismo fue puesto como un capital más, el capital del Estado y que en ocasiones era incluso censurado por ser un capital monopólico. Pero el Estado, en su definición amplia, es la sociedad en su conjunto, entonces la sociedad en su conjunto produciendo, y quizá en términos ideológicos eh, tendríamos también que disputar la idea de que el Estado genera monopolios, porque el Estado produce en tanto que sociedad produciendo riqueza. Yo, yo pondría digamos, ese ese ese punto no para cuestionar el papel de recaudador, sino para llevar más allá el cuestionamiento en términos en términos de ello. Entonces, eh, el Estado, por ejemplo, el Estado mexicano fue magnífico en los 50, 60, 70, produciendo no solamente petróleo, no solamente eh, petroquímica, sino produciendo toda una serie de, de, de productos de consumo, la azupo deben de recordar, no desde la leche, un conjunto de productos con los cuales eh, se podía justamente llegar al grueso de la, de la población, pero que además en su interior generaba procesos productivos, había pago de salarios para quienes lo llevaban a cabo y además había con ello una fuente también de, de, de hacerse de recursos. O sea, no era redistribuir riqueza solamente, de dónde vamos a sacar la riqueza, sino era producir riqueza que además tenía el Estado para poder generar en otro tipo de circunstancias y al, y al mismo tiempo resolver necesidades concretas. Entonces, yo quisiera comentar eso porque creo que es parte de los debates centrales que se están dando hoy día y que se abren también como posibilidad sobre la tesis que planteé de que el neoliberalismo está en crisis. Entonces, expongamos el neoliberalismo no solo en sus consecuencias, sino en los fundamentos ideológicos con los cuales se soporta y que quizá nosotros, siendo presa reproducimos de alguna manera en los análisis actuales que damos, que damos por hecho. no eh, Quisiera quisiera mencionar eso. no Y sobre la falta... Eh, ya, ya con eso, eh, venía organizada la otra respuesta, pero ya no le entendía mis comentarios. Pero... Bueno, yo también a modo de opinión, porque dar respuesta a esas preguntas creo que es un poco complicado, ¿no? Eh, en el caso de Bolivia sí se trató de trabajar mucho con el sector militar y con la policía, eh, se tenía hasta una escuela antiimperialista dentro de, ¿no? <risa> del ejército, se hizo mucho trabajo, sin embargo, eh, creo que, eh, y, y lo vimos después, se constató eso de que un solo traidor puede, con mil valientes, ¿no? pero sí se compraron a los altos mandos. O sea, sí fue una operación muy bien orquestada y obviamente financiada por poderes eh, supranacionales. O sea, ya no solamente se jugaba en Bolivia eh, una disputa entre las fuerzas eh, locales, sino regionales e internacionales. ¿no? O sea, se vio claramente cuando Evo Morales habla del golpe de litio, que este golpe tiene olor a litio, pues creo que resume mucho de los intereses que estaban en juego en Bolivia. Y que el golpe entonces sí fue financiado desde otros niveles, ¿no? Sin embargo, no todo es el imperialismo yanqui, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, también había condiciones reales de desgaste de, del mismo proceso que dieron posibilidad eh, de, de que el golpe se consumara. O sea, eh, algunos compañeros estuvieron ahí unos días antes y pensábamos que no iba a, a poder eh, sostenerse el golpe. Se veía ya una dinámica de desestabilización tipo Venezuela, lo que venían eh, llevando a cabo. Sin embargo, pensamos que no iba a haber condiciones, pero las hubo. Y creo yo, esto es algo que, que, que apunto solamente así como, como hipótesis, pero que todavía hay que trabajar mucho más. Pero sí creo que hubo, eh, por un lado, una, un vacío de los movimientos sociales porque los movimientos esta sociales estaban siendo Estado. O sea, sí hubo un vaciamiento de las organizaciones sociales que llegaron a ocupar los puestos de los que hablaba yo de cuando desplazan a la casta, a la vieja casta colonial, pues ingresan dirigentes sociales, lideresas sociales, y que después para organizar la resistencia, pues ellos ya eran funcionarios públicos, habían perdido eh, contacto con sus organizaciones territoriales o de base, y fue muy difícil articular esto, y también porque Evo siempre iba más allá que los movimientos sociales, entonces los movimientos se, se desmovilizaron en, eh, en algún momento, ¿no? Porque ya la agenda este, más radical la tenía siempre Evo, entonces los movimientos dejaron en manos de, entonces no es solamente una responsabilidad, como muchos lo ven a veces, de Evo Morales, sino también de los propios movimientos sociales, que, que perdieron esa iniciativa de lucha. Pero también, creo yo, y esto empata un poco que aquí con, con uno de los planteamientos de Efraín, eh, para, para debatirlo, ¿no? Hubo también una creación de una clase media muy amplia, o sea, Bolivia se transformó en 10 años, y, y de tener a la gran mayoría de la población en la pobreza, eh, ingresaron eh, por millones a la clase media, ¿no? Y no se trabajó tampoco quizá el elemento tan subjetivo. Entonces quedó una, una clase media que dedicada al consumo, ¿no? este, en donde para ellos ser ciudadano ya era ser consumidor, eh, y que tampoco tenían, ya era una clase media a la cual no representaba Evo Morales, o sea, ya era una clase media, es decir, una sociedad distinta, en donde lo representaba mejor eh, un Carlos Mesa eh, o algún otro de los que estaban eh, a la derecha que eran profesionistas, académicos, eh, urbanos, entonces ya no se sentían representados por, por el indígena del, del movimiento social, porque Bolivia misma se transformó. Entonces ahí creo que hay un debate sobre qué pasa con estas clases medias latinoamericanas que son formadas gracias a las políticas de estos gobiernos populares de izquierda, pero que después terminan eh, haciendo acciones directamente contra ti. En el caso de Bolivia, en el, durante los días del golpe de Estado, era muy claro, en las calles veíamos a jóvenes, eh, sobre todo de Santa Cruz y de Cochabamba, jóvenes blancos, eh, universitarios, eh, con un poder adquisitivo alto, <risa> que eran quienes estaban movilizando en las calles, gritando consignas racistas contra Evo, ¿no? así Incendiando la calle, quemando las, las urnas en donde estaban los, los votos no este, de la última elección. Entonces, ahí creo que hay algo que, que debatir porque ahora que planteé Efraín esto y con esto cierro, de que, bueno, si este nuevo ciclo es de crisis económica, ¿cómo se vaya a llevar a cabo este proceso de... Pues sí, de integración o de no se llama de conciliación, pero en, entre las distintas clases, porque ya no va a haber esta posibilidad de los bonos sociales y de incorporarlos a, a, al sí al consumo y a otra una cierta calidad de vida. ¿no? Pero eh, creo que ahí también está en esa crisis ese reto, no de bueno, ya vimos también que los gobiernos progresistas, Brasil, eh, en, en otra medida Bolivia, eh, no sé, Argentina, incluso Venezuela, tuvieron estas complicaciones con sus clases medias, porque no se trabajó con ellas, otro imaginario, no hubo ya esa disputa del sentido común, simplemente se les dio un mayor poder adquisitivo. Entonces, no sé si ahora, en esta nueva coyuntura que nos plantea Efraín, eso no sea también una oportunidad, porque ya no es solamente el cómo redistribuyo y tú te sumas a mi proyecto político solo porque estoy redistribuyendo, sino por qué te sumas a un proyecto político. ¿no? Entonces, creo que da... Oportunidad es más difícil, pero da oportunidad de construir desde otros cimientos, ¿no? Bueno, muchas gracias a Rebeca, Camila, Efraín y a Cristian por estas eh, magistrales presentaciones. Creo que han quedado en la mesa muchos elementos eh, de análisis, pero también muchas preguntas para los desafíos que se tejen hoy en Nuestra América, en un contexto de crisis mundial, bueno, de guerras y de otras afugias que estamos atravesando. Queremos aprovechar para invitarlas e invitarlos a que nos acompañen en la continuidad de este foro. A las tres y media tenemos una mesa sobre correlaciones de fuerza, formaciones estatales en Nuestra América, donde nos va a acompañar Mabel Tuáez, Julio Gambina, Marina Machado y va a coordinar, nuestro compañero Efraín León. Entonces, muchas gracias y un saludo para todas y todas un aplauso aquí de cierre. Bueno, esto